Este momento eh, llega la vicepresidenta de la República Raquel Peña, electa todavía, ya apresta a juramentarse. Así es. El presidente lo hará en pocos eh, minutos y va a llegar en este carro, en este vehículo. Miren, ¿Un Tesla En este a Tesla. Pie. Ahí están las imágenes. <ríe> a pie va a llegar, es ¿eh? un Tesla eléctrico. Tesla un vehículo sí. moderno, y sobre todo que manda un mensaje muy claro de apoyo a este nuevo sistema que se está utilizando en el mundo, sobre Así todo es. el sistema eléctrico para los vehículos y que ya tenemos en República Dominicana diferentes estaciones de donde pueden recargar y que va en aumento el crecimiento de este Así es. de este uso. Ya este están llegando de las hijas, son esas son las hijas de, de, la... del presidente, ¿verdad? Sí. No. Vamos a ver no, Este ahí. que llegó ahí pareció, me pareció Está a Mike Pompeo pasando Ese pasando es Pompeo. Está pasando rápido ¿Y qué fue? ¿Por qué tan rápido? Pero es a la Llegaron carrera contra el, que contra el tiempo, ¿no? Corriendo Ahí entró, ahí vimos la entrada de Mike Pompeo el, el, el secretario de Estado norteamericano El hombre más poderoso después del presidente Y a veces más poderoso que el presidente Como lo fue Henry Kissinger en su momento uno de los más connotados, ¿verdad? Un tipo extremadamente brillante. Una cabeza. Responsable de la política latinoamericana. A, así mismo es, así mismo es. Eh, bueno, eso este, está ocurriendo en este momento en el Congreso Nacional. Eh, como vieron ustedes entrar ahí a Mike Pompeo, uh -huh. secretario de Estado norteamericano, que vino a la toma de posesión del de presidente Luis Abinader Corona. Mientras también hay otra cobertura en movimiento, imagen del traslado del presidente Luis Abinader Corona.